La Arcadeología es, es el momento en que, en que descubres, en que entras a, a un mundo desconocido, a un, a un local que hace quizá 20 años que no se abría. Cuando investigas sobre qué es lo que hubo allí hace 30, 40, 50 años, dónde pueden estar esas máquinas. Ahí está. Esa máquina que, que estabas intentando encontrar desde hace cinco años. Sobre todo es trabajo en equipo. El proceso de diagnóstico siempre básicamente es igual. Es un proceso de descarte. ¿vale? Vas descartando cosas. ¿vale? El monitor puede funcionar aunque tú no veas nada. El juego puede no funcionar aunque tú lo oigas. Tienes que ir paso a paso ¿vale? y comprobar un poco que las cosas básicas funcionan y a partir de ahí ya comenzar un diagnóstico claro. Bueno, lo que hacíamos era dedicar una parte muy importante al mueble. Es, es una parte única de la idiosincrasia de la máquina recreativa que no tiene otro videojuego y que es la manera de venderse. Eh, y luego también, como de videojuegos iba la cosa, eh, se me ocurrió llamar a los amigos de Arcade de Vintage pues, para que bueno, trajeran sus su recreativas, que vienen eso desde los 80, ¿no? para que tanto padres con, o sea, padres con hijos, abuelos con nietos y tal, pudieran venir aquí a jugar eh, y, y compartir ¿no? las la partidas. Me encanta este momento actual en el que esa infancia vuelve con fuerza y era algo bonito y bueno. Es decir, es que esto es, un, es algo sano, es un vicio sano porque los pueda haber malos, y en este caso, que vuelva con esta fuerza y que unas generaciones me encanta. Este museo tiene que ser el mejor museo de videojuegos de España y probablemente de Europa.